Sí, pues, eh, más que nada bueno, Vamos a hacer como un recuento De qué hemos hecho en el taller Desde el 2000, finales del 2015 Que fue cuando empezamos Algunos ya más o menos se la saben Pero otros no Este Y digamos que Lo que como que donde empezó, por decirlo así, ya como en planeación fue el Festival Contracorriente que, que organizamos con los estudiantes el año pasado. Ahí fue cuando empezamos ya a, a platicarlo un poco. Este, por ese entonces habíamos conseguido una, una duplicadora rizo, que es con la que imprimimos hasta ahorita todo esto que está aquí. Y por aquel entonces yo estaba haciendo. <ríe> yo estaba haciendo es que, un chiste. <risa> <risa> Un chiste de por aquel entonces yo estaba eh, dibujando, terminando de dibujar eh, este este cómic pero con la organización de Contracorriente eh, pues me comió el tiempo y no, no, no, no le pude seguir en, eh, por esos días y justamente abril estaba también eh, pues eh, organizando, ya tenía bastante material no sé cuánto tiempo llevaba ya este, con nuestro proyecto, pero ya, ya tenía bastante material por aquel entonces. Eh, de la enciclopedia de la superstición. Pero, este igual, o sea, en la organización pues ella tampoco pudo dedicarse a esto. Y este, y terminando fue que ya dijimos, bueno, pues vamos a entenderle a, a entenderla, la risa porque pues era nueva. O sea. No es viva, pero... es, era nueva para nosotros. Era nueva para nosotros porque. Sí conocíamos algunas publicaciones hechas con, con este método o con, esta, con este tipo de impresión, pero no, no conocíamos el proceso. Entonces ahí lo fuimos entendiendo. Y bueno pues por aquel entonces también este, ahí, más bien yo eh, bueno yo, yo hice este cómic que es este orogénesis, semorogénesis, orogénesis significa la creación de la montaña o creación de la montaña. Y es básicamente eso, yo hice como una montaña. Este. Realmente es una, es una, es una tira muy, muy monótona. Y de hecho fue muy. Fue muy, muy castroso hacerlo. De repente ya quería tirar la toalla, pero ya estaba como a la mitad. Y, y precisamente, bueno, no, no voy a hacer spoilers. Ahí está Pero este.. Bueno, de eso se trata, es un monito que sube una montaña y, y, y ya, no tiene mayor ciencia. Este, lo imprimimos, lo cosimos, este, conseguimos los materiales, todo, Gabriel y yo. Y pues también hicimos este que, bueno, ahorita les pues va a contar a abrir un poco y luego seguimos con todo lo demás. Este, pues sí, entonces hicimos oropensis que además uno todavía como que no quería sacarlo porque decía que si no le hacían falta como vistas y que si no lo quería cambiar y ponerle no sé qué y le digo, no, así la idea es, es, es muy bonita porque es muy simple, ¿no? Y entonces también como que entre los dos nos animamos el uno al otro como a, a sacar en sí ya la publicación. Este... Y la otra es que cuando llegó la risa tampoco teníamos un espacio, ahora ya tenemos un taller, pero Orogenesis y la enciclopedia la hicimos así en el comedor de la casa de Rumo, entonces también fue como una, una buena experiencia. También nos dimos cuenta de que íbamos a necesitar un espacio porque la risa es como una impresión vegetal, como parecida a la del periódico, entonces, eh, como que nunca seca. Entonces, cuando vas poniendo como todas las impresiones, así todo se va manchando, ¿no? Y si se tocan unas impresiones con otras, se van manchando y entonces tienes que tener como un espacio suficiente para poder ir organizando. Al final todo se va a manchar de todas formas, pero... Este, eso es lo padre también que conforme vas ojeando se te van quedando las manos así con la tinta, ¿no? como que una parte de la publicación se te va quedando en los dedos este, bueno y entonces este, imprimimos esto y, en el comedor y, ah, y fuimos a un encuentro de imprentas desobedientes en, en el DF en la casa del hijo de la abuizote y a las publicaciones les fue muy bien porque justo era como una reunión de personas que hacen este tipo de, con, este, con esta técnica las impresiones eh, y ahí como que presentamos informalmente el, el proyecto pero pues ya después regresamos y en enero conseguimos un espacio para poder trabajar y empezamos a hacer eh, las demás publicaciones que después de eso fue Hoyo Negro de Daniel Berman que es o sea un catálogo, así como un corte de la obra que ha producido hasta ahora son como cinco años de lo que ha hecho y pues ahí también fue como otro proceso porque las primeras dos publicaciones que hicimos eran nuestras publicaciones y las decisiones las tomábamos entre Rulo y yo pero que también ya conocíamos, o sea yo ya conocía el cómic antes de que lo fuéramos a imprimir ya había visto las imágenes de la enciclopedia antes de que lo imprimiéramos y también teníamos ya la idea muy concreta de cómo iba a ser y este pues era eh, como dialogar con una tercera persona y tomar estas decisiones. ¿no? Además de que la obra de Daniel Berman también se presta mucho para la risa porque pues es gráfica, hay, hay líneas también como muy gruesas y eh, también es muy divertido trabajar con, con Daniel. Es como echarse un clavado en su cabeza. En su cabeza, sí. Y, y en el desastre que luego también, como que hacer catálogos. También te das cuenta que está chido porque es como un buen ejercicio hacer un corte de la chamba que has hecho hasta ese momento, seleccionar qué quieres que se quede ahí como como de recuerdos, como hacer un álbum familiar, pero de tu obra. Y entonces, este, bueno, ahí como una anécdota, es que me tocó hacer como la edición de las fotografías, que ya habíamos entendido cómo había que hacer como una especie de curva para las fotografías, porque hay diferencias de impresión, ¿no? Entonces, como que tienes que editarlas para que queden como quieres que queden, porque si no se va todo así en grises. Entonces, este, eran carpetas así, las, las, o sea, muchas de las cosas que Daniel hace se llaman así como suave, súper suave. Entonces, <risa> <risa> <risa> sí, suavecito. Suavecito 1, era editarla, suavecito 3, suavecito 4. Entonces, este, bueno, pues eso es. Muy suave. Y, y entonces, en ese periodo en el que estábamos produciendo eso, Mario estaba en Angoulême, en una residencia en Francia y Ay, bueno este y, y, ya. Y, pues resulta que estuve en una residencia por tres meses este, me fui en noviembre y regresé en febrero entonces estas residencias eh, eran eh, para desarrollar una novela gráfica en un lugar que se llama eh, la casa de los autores eh, bueno, antes yo eh, estaba sacando como unos pequeños fanzines, ya con ediciones accidentes, hace, hace ya rato, y uno de estos eh, mini cuentitos, mini plaquets este, era a partir de una, de una historia, de una idea que tenía desde hace, desde hace un rato, que eh, trataba de unos esquimales que estaban este, en medio de una tierra donde no había nada, y lo único que querían era como relatarse a sí mismos para contarse su propia historia, ¿no? Y ya. Entonces era como ahí una, eh, como, pues, como la idea de, de, de estar escribiendo a partir de las mismas sensaciones, y, y, y bueno, eh, se quedó como muy abierto. Entonces, al momento de entrar a estas residencias, eh, eh, desarrollé más esta historia, que se llama Los Gimotos, y eh, fue lo que estuve trabajando allá tres meses, pero pues también era como muy divertido porque eh, solo tenía como la idea previa de, de, de, de esta historia de los personajes que están buscando algo y era un poco lo que me estaba pasando en el momento de estar allá, porque no conocía el lenguaje y no conocía nada entonces era como yo ser un esquimal <risa> raro eh, tratando de comunicarme con, con los demás, ¿no? Entonces, eh, toda esta novela gráfica trata de eso, de, de estos personajes que se van encontrando con otras tribus o con otras culturas, eh, que, y que están buscando una, una planta, es, y esta planta está dentro de un espíritu de una ballena voladora, eh, y bueno, el, la, el poder que tiene esta planta es que al momento de ingerirse eh, se produce el habla, ¿no? entonces... Eh, entonces pues era como reafirmar otra vez esta, esta idea ¿no? de, de, de mi propia experiencia. Eh, y bueno, eh, en esos tres meses estuve haciendo eso, eh, al, al final eh, tenía pensado sacar 124 páginas, me faltaron como 10 o 20, pero eh, una de las características es que cada capítulo o cada este, como arco argumental eh, estaba tratado con diferentes técnicas. Entonces, es lo que contaba hace poco ahorita, que el eh, primer capítulo o, o el, la introducción este, estaba hecho con acrílicos a color, la segunda parte que es esta, que son 24 páginas, eh, todo estaba hecho a tinta y la siguiente es en acuarela y así, ¿no? eh, Entonces, mmm, ya cuando regresé aquí, eh, bueno, ya sabía un poco de eh, lo que me estaban platicando de... Eh, de que ya tenían un espacio, de que ya tenían como esta máquina y que estaban como muy interesados en seguir produciendo, este, pues, haciendo publicaciones, ¿no? Entonces Abril fue la que me dijo que eh, por qué no sacar esa parte en blanco y negro que funcionaba muy bien para, para este tipo de, de impresión. Entonces, pues lo estuvimos trabajando eh, y pues ya quedó esta cosa que se llama Inusuk, que es muy bonito porque todos colaboramos ahí. <risa> bueno ya. No sé qué Aparte a por el, el, el Digamos que el formato Máximo que imprime la, la ah, Piso sí, que sí, tenemos sí. es Un tamaño oficio Y este, el tipo de encuadernación de este pues eh, Fue diferente Por, por lo mismo ¿no? o sea, este es, Todos estos los hemos hecho eh, Doblados En no sé, con, con cuadernillos no, Y este no, este, son, este no es un cuadernillo no, De hecho por eso está de, como Uh, música, sí. y bueno, ya de ahí este. Eh, el último que de hecho apenas lo fui a recoger hoy con el guadernador fue este de transmogrificaciones. Este en realidad son fotos que yo había estado tomando con, con mi celular este, con una aplicación que se llama Fusel de, de un iPhone y pues es, un, es una aplicación muy básica porque tú tienes una tienes un, un cuadro tú puedes trazar tu retícula con el dedo entonces yo hice una retícula un día jugando con con no acuerdo con quién este le tomé un retrato <risa> no decían no <hay> nombres <risa> <risa> este y básicamente eh, pues o sea son, son cuatro fotos de una sola un solo rostro en diferentes ángulos, ¿no? O sea, la nariz de repente es muy cerca, muy lejos, o, o, o, o, o de lado, o, ajá, este, iba los ojos y la boca, ¿no? y, y bueno el título, transmogrificación. Una vez, este, subí una foto muy rara de a un cuate lo, lo peluqué y este y tomé las fotos del proceso y luego iba haciendo como unas, unas caras raras. Y alguien, un fotógrafo, me puso ahí, transmogrification. Entonces, uh -huh. se me hizo muy curiosa la palabra. Busqué, no encontré casi nada, porque esa palabra... Uh -huh. ¿Sí, existe? sí existe, sí existe, no sé, ¿sí existe, pero no es como... O Está sea, compuesta, no es, es una palabra... Alguien se inventó. Eh, para... Ya para... Nosotros sí. pues, ya tiene algunos años que estuve tomando estas fotos lo terminé de tomar apenas en este año eh, y de hecho aquí no están todos los que tomé, ahí es una selección este, busqué un poco, investigué un poco de qué significa transmogrificación y bueno, es una palabra en inglés, pero o sobre todo se como transmogrificación y su origen y temología son inciertos, pero posible, posiblemente proviene de la palabra compuesta transmigur del inglés transformation más magur, o magre, malgre del anglo normando, malgre, que significa mal, y gre, mal, mal de mal, o, um, armandad, y gre, de placer, de gracia, de mal, y gre, de placer, gracia, y bueno, transformación o alteración en gran medida y a menudo con efectos grotescos y o humorísticos, posibilidad humorística de transfigurar o modificar a alguien ya, de eso se trata. O sea, no, no tiene mayor ciencia, pero pues es como un álbum de retratos. Chistosos, grotescos, son varios amigos, amigos, este, familiares. Eh, pues, no sé, o sea, ya hay gente que tiene cuatro años que le toma fotos, pero ya no me llevo. Con pero, bueno, hay de todo ahí, este. Pues no sé, es, es claro, chistoso pero también es como tu propia experiencia así como transmutada ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí, de hecho también tiene un par de selfies <risa> <risa> pero no voy a decir quién, <risa> cuáles son ahí Oscura. es, es que también muy <risa> <risa> sí, pues como que otra cosa de la editorial también es como bueno, de la editorial chiquita que tenemos es que sí, difícil sí, sí, eh, pero es que las cosas que hemos estado haciendo hemos tratado como eh, no tenemos dinero para invertir entonces hemos buscado como materiales que, que se presten así para o, o una para la riso y otra para poder hacer como las publicaciones en los tirajes que más o menos estamos haciendo que son 50 por cada libro entonces hay una cosa en la que se empiezan a, a mezclar como las decisiones estéticas del producto final con la economía que uno tiene que funciona muy bien porque a final de cuentas se va haciendo como una especie de pues, estética del proyecto, que es la estética de que no tenemos dinero. Para que... Entonces, este, pero que da muy buenos resultados. Entonces, este, ahorita, por ejemplo, estamos como enamorados con este papel, que es con el que hemos hecho esto, esto, esto, esto y esto. Y entonces, este, y, pero sí, o sea, pero da muy buenos resultados. O sea, es como, es muy distinto el resultado que hay, o sea, en una imagen como esta que hasta puede ser muy limpio que en una cosa como esta que es de repente como muy sucio, ¿no? o sea, o que está lleno de tinta, entonces podrías pensar que no es el mismo papel de repente por el efecto que da, y sí eh, ¿qué otra cosa? ah, bueno, ahora que lo estaba escuchando así eh, también la cosa de la experiencia ¿no? que los proyectos tienen que ver mucho con el, como que son proyectos que se hacen más con el proceso quizás eh, porque ayer alguien no, en la presentación de la niña una chica me preguntaba ¿Pero cuál es como la onda de Roto? Y yo creo que, o sea, primero pues pensábamos que iba a ser así como O sea, una parte importante como la narrativa gráfica Porque una, o sea, iniciamos con Rulo y Rulo pues hace cómic Y después se añadió Mario y Mario hace narrativa gráfica Entonces así como... Pero más bien creo que estamos trabajando como con las ideas, ¿no? Y entonces eh, de, de alguna forma como que el peso está también en lo visual pero hay un proceso como del que se genera el libro, que es como muy, muy curioso, o sea, no es como... es distinto a, no sé, quizás sí se parezca como a escribir, pero en realidad es más como una idea que abordas y empiezas a cargar como a través de, de las imágenes, la idea hasta que tienes como un conjunto que también puedes llevar al libro, aunque no sean textos, entonces es también como... y tomas decisiones de seguimiento, aunque no sean textos, ¿no? O sea, como, no sé... Yo, por ejemplo, en la enciclopedia es una serie de imágenes que saqué de una enciclopedia de periodos de posguerra y conforme las iba viendo era como, o sea, qué onda con toda esta historia que se escribió, que, cómo nos tragamos y está solo como escrita desde una parte, así el autor era como francés, entonces, eh, Latinoamérica salía mencionada como dos veces en, en todo un conflicto que obviamente o sea implicó eh, repercusiones en todos lados, por algo son guerras mundiales, y entonces este era como pues no como que no no estoy de acuerdo y entonces empecé como a arrancar todas las también con como ondas que yo traía ¿no? con el, como sea, como la situación de violencia que también hay aquí entonces eh, cuando la cuando la llevamos al df me decían así como no sientes que también es como una especie de brujería Y yo dije pues sí si quisiera como <ríe> si pudiera matar a los que están en el poder ahora como de esta forma O sea, era como un ejercicio sabes como eh, sí, pues de agresividad, ¿no? Aunque, aunque pues en realidad termina como el papel. Entonces también eso se me hacía muy chido, que algo que me causaba como un conflicto podía salir de esta forma. Y al final era un conjunto de imágenes que así leídas tienen, o, o sea, como otra carga distinta, ¿no? Como, que cuando... Exacto. Entonces, este, sí, pues no sé. Era, y bueno, y entonces de las decisiones que, que tomé, por ejemplo, aquí solo fue juntar a los que eran los gustos porque de repente era como, o sea, todos esto siempre era para marcar así el ministro, ¿no? El rey, el entonces estas son imágenes así totalmente tomadas para eh, marcar eh, en qué, como en qué eje de poder estás, ¿no? Así, quién, quién eres en, en sentido de poder, entonces son como las insignias y todo, entonces también las insignias como trataba de borrarlas para que al final eso que ellos estaban buscando con como con el poder así quitárselos al final no los puedes no puede reconocer exactamente ya de qué como cultura vienen ¿no? así y de las decisiones que se tomaron también fue como la foto con la que iniciaba que es como mucha gente subiéndose a un barco uh -huh. y la foto con la que terminaba que bueno la foto con la que terminas como esta pero la que en realidad cierra como el grupo es, es esta como de los niños como un montón de niños así balones uh -huh. Entonces también qué? eran como... ¿Niños qué? Barados. Eh, de repente así sí, como sí, las dos sí, estrellas sí. que se tomaron. Y, y a pesar de que fue también como un proyecto en el que obviamente estuve como... leyendo muchas cosas e investigando también. Así como pensaba mucho en Borges o... o en el historiador este, Abby Warwick, que se volvió loco también haciendo como una colección de imágenes, el, como el Atlas que hizo de de imágenes, este, o sea, se le considera el primer historiador del arte porque se obsesionó con recopilar como lo más que podía, ¿no? y aparte tenía como el chance de que su familia era banquera o algo así, entonces este, se pudo dedicar a hacer toda su colección que, que después terminó como en, en ese proyecto que se llama Atlas, y él al final se creía loco y se creía, bueno, no, no se creía loco, más bien se creía culpo, se volvió loco y se creía culpable de la guerra y de un montón de cosas al, a través del consumo de, obsesivo de estas imágenes, ¿no? Entonces, como estuve pensando en esas cosas también durante el tiempo en el que lo hacía, y, y bueno, no sé, resultó en esto. No sé cómo iba a cerrar, pero... Este... Pero pues también así como esa toma de decisiones como conceptuales también queda como bastante bien porque o sea el uso del material como económico que somos muy pobres y esas cosas también tenemos como o yo creo que eh, estamos como ganando mucha experiencia de, de estar como eh, muy cerca de, del momento de impresión del cual ¿no? y de encuadernar y de uh -huh. José, y de tener como estos elementos eh, pues matéricos ¿no? entonces yo creo que eso es como un, un ejercicio como muy muy muy rico este, porque estamos llevando como. Bueno, sí. Desde el inicio de la idea. ¿no? Ajá, desde el inicio de la idea está transformándolo constantemente, conceptualmente o lo que sea. Eh, pero pues también eh, atendiendo a, a, a los materiales en donde se va a, a, a cimentar. ¿no? En lo que tienes, en dónde estás y con que estás, así como que no se interactúa. También como mucha conciencia de, de los alcances que ahorita tienen estas publicaciones porque. La RISO puede imprimir hasta mil ejemplares de cada una, pero pues la verdad es que o sea, todavía no tenemos esta eh, dinámica de distribuirlos, o no, no tenemos este. Todavía no alcanzamos como, como a, a deshacernos de todos rápido. Entonces tendremos almacenados muchos. Entonces, esa onda de imprimir 50 de cada uno, pues, es, es, es, es precisamente por eso. ¿no? Y sí da resultados, porque al final o sea ya tenemos bien poquitos de eurogénesis de la enciclopedia y tenemos solo seis meses con... con no, un poco más, ¿no? seis, sí? sí, como seis meses tenemos con estos libros y ya casi no tenemos. ¿no? Y la venta ha sido de puro de mano en mano, entonces de repente esa distribución está funcionando para lo que estamos haciendo. Uh -huh. La distribución así como, como ahorita. De hecho es lo que más nos gusta porque pues conocemos quién se lleva las publicaciones. Y... Y los que se las llevan, pues, conocen también. Y te preguntan cosas. también. ¿no? Sí, es ¿no? como que nos preguntan de qué va, o qué lo hiciste, qué te fumaste. Entonces, es así. Bueno, otras cosas que estamos haciendo, bueno, cuando con las anécdotas, cuando estábamos iniciando y empezamos con, con Rulo, empezamos a escribir como cosas que nos gustaría hacer con la, con la editorial en sí, con la RISO, o sea, con las posibilidades que tiene, era que íbamos a tener, según nosotros, como una cosa que se iba a llamar cosos, y e iban a hacer las cosas que podíamos imprimir que no iban a ser tal cual publicaciones, como las postales, los pósters y cosas así, que, que hemos hecho porque nos gustan también. Entonces, este, bueno, antes de hablar de Oficio y poeta, porque es como que queremos cerrar, porque eh, estamos haciéndolo en colaboración con esta librería que nos gusta mucho. Les voy a decir también un comercial pequeño para esta postal que imprimimos la semana pasada con la que también queremos hacer más cosas que es postales para la revista de Garden Review que es un proyecto eh, digital y entonces lo que estamos como tratando de hacer es, eh, bueno aparte de que la programación es la que hace como el diseño de las imágenes que están dentro de la revista digital, eh, más bien también sirven como para hacer este tipo de cosas impresas, entonces es como... Muy chistoso que puedas llevar el diseño de la programación a algo que es digital y luego también llevarlo a algo que es, este, sí. pues, ajá, que es sobre papel. Entonces, este, bueno, pues nuestra intención es como seguir haciendo cosas de esto, también para poder como dar difusión a, al proyecto. Ojalá puedan también entrar a la página. Eh, y entonces dentro de esta cosa de los cosos... Ah, sí, antes de el... oficio de poeta. Ah, bueno, Pero es igual, que, bueno para que les pueda Sí, porque aquí está Joan con nosotros este, Y nosotros le imprimimos a Joan Este fanzine que se llama Eh, Que es otra cosa que estamos haciendo Como imprimirle esa banda que también nos gusta Su chamba, o que nosotros no estemos Involucrados en en el diseño como tal, ¿no? O sea, van, que es un maestro de los libros, ya tenía su idea armada y lo único que hizo fue traer el papel cortado y en una tarde le imprimimos y después él también los armó, ¿no? Eh, ¿Están engrapados? Uh -huh. Bueno, pues, entonces también estamos como imprimiendo. De alguna forma eso permite que... Bueno, otras personas puedan sacar sus publicaciones, porque la onda es como una imprenta casera, ¿no? Entonces es como, no tienes que buscar un gran presupuesto para imprimir tu libro, entonces eso te permite que si un día tienes ganas de hacer esto, ya lo puedas imprimir y lo puedas poner en circulación, que creo que es una ventaja de los proyectos independientes, ¿no? Eh, entonces hay mucha libertad en los contenidos, porque no tienes que pasar más que tus propios filtros o los propios limitaciones que tú te pongas y no sé si Joan quiere decir algo no, no, no, entonces les vamos a contar de esta cosa que nos ha dado también como muchas últimamente como muchas cosas en qué pensar y que es oficio de poeta nosotros empezamos a platicar con Marduk sobre hacer como un rescate de todo lo que él tiene aquí como saben así Marduk es como librero de se dice Bien. librero de viejo entonces este de repente estás pues, echando el café con él y llega así como encontré estas revistas de mil quinientos sí, ¿no? no sé qué no, es, sí, están buenísimas porque no sé qué entonces de repente llega con cada cosa que pues no sabes ni que existe a veces lees algo y dices está chido, vas a internet, lo googleas y no está, ¿no? o sea hay cosas, infinidad de cosas que no sabemos que existen que están perdidas ahí entre las bibliotecas viejas de quién sabe qué y de repente le llega a de una caja y encuentras ese tipo de cosas entonces este y la otra es que aún con la recuperación de los libros de viejo también se mueven de repente o sea como que la gente viene buscando ciertas cosas porque está investigando cierto tema no es como que tanto vengas a buscar novedades de viejo ¿no? entonces hay como una, una serie de cosas a las que tú no te vas a enfrentar si no vienes a buscarlas ¿no? O, sea, o no te vas a llevar el libro de todas formas porque, entonces como pensando en varias cosas hicimos como esta pequeña publicación de un eh, extracto del oficio de poeta de César actuales y eh, pues la onda fue que eh, se armó el diseño con, con Rulo y con Mario las ilustraciones son de Mario y el diseño es de Rulo y la onda era esa, ponerla en circulación o sea eh, más bien recuperar solo lo de los materiales para permitirnos sacar otros textos que nos llaman la atención y que pensamos que se pueden poner en circulación como que hay una, una cosa cuando fuimos a, al DF en Réplica un proyecto que como que nos motivó también a hacer este tipo de cosas era un proyecto que se llamaba Libros Fantasma que es un proyecto que está haciendo eh, no, este, reproducciones reproducciones eh, de, de pues como de repente libros que son muy caros de ciertas editoriales que ahorita están sacando como a los grandes autores pero que de repente el libro pues te cuesta 600 pesos 800 pesos lo tienes que pedir a España lo tienes que pedir a no sé dónde todavía no se ha traducido no sé qué entonces ellos hacen esta chamba y luego los colocan en, en bibliotecas o a veces lo dejan en un parque y hacen como esta distribución así porque lo o sea como lo importante del proyecto es la difusión de los contenidos